Una mujer y una niña murieron de forma instantánea luego de ser atropelladas por un vehículo mientras caminaban. En un hecho ocurrido la tarde del pasado domingo en el distrito municipal de Zenobí, Del accidente resultó gravemente herida otra infante. Según datos extraoficiales, las víctimas fueron impactadas por una jipeta marca Honda modelo CRB de color blanco, la cual continuó su marcha luego del trágico accidente que cobró la vida de dos personas. Las víctimas no han sido identificadas, sin embargo, las autoridades correspondientes realizan las investigaciones del lugar. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.